La comodidad es un factor crítico en el aprendizaje en línea. Esto incluye factores como la familiaridad del estudiante con el medio tecnológico y la facilidad de navegación del curso. Este, es nuestra responsabilidad establecer esa familiaridad y hacer que, que el curso tenga una navegación sencilla e intuitiva. Nunca podemos suponer que por el hecho de que los estudiantes pertenecen a una generación más joven a la de sus profesores, manejan cualquier tecnología. Esto no funciona así. Es nuestra responsabilidad desde un inicio enseñarles cómo funciona este medio tecnológico de manera que el medio tecnológico en sí mismo no, no represente una desventaja para ninguno. Número dos, establecer una comunicación efectiva desde un inicio. Hay gente que cree que esto es algo que compete a la fase de implementación del curso. Sin embargo, las, lo cierto es que desde la fase de diseño mucho se puede hacer y esto es muy importante el tiempo que le dediquemos a aclarar todo en la fase de diseño porque en la de implementación eso significa que el maestro se concentrará en lo importante, no en atender dudas de qué quiso decir aquí, Por, eh, a través de qué botón envió la tarea. Si todo queda claro hasta lo más obvio, queda explícito, no vamos a tener ese problema. El maestro se dedicará a dar retroalimentación y a enseñar. Esto incluye y no se limita a eh, redactar una bienvenida donde yo establezca el tono emocional con el que me voy a dirigir a los alumnos, dejar bien claras las expectativas de interacción. Si voy a crear un foro de dudas, voy a comunicar. Estaré atendiendo el foro de dudas una vez a la semana, tales días de la semana. ¿sí? Instrucciones claras, eh, políticas, las normas del juego siempre bien claras, todo claro. Para el punto 3, es importante recordar que todo curso, independientemente de su modalidad, es la racionalización de unos recursos siempre limitados, el tiempo del alumno, el tiempo y expertise del docente, los materiales, la tecnología, con el propósito de que el alumno aprenda aquello que la currícula dice que tiene que aprender. Entonces, necesitamos utilizarlos de la manera más estratégica posible. Esto se logra a través de la alineación de los componentes de diseño instruccional. Tienen que quedar congruentes y consistentes. Estos componentes son los objetivos de aprendizaje o competencias, las actividades, la evaluación, la tecnología, los materiales, la calendarización. Un ejemplo de falta de alineación. En mis objetivos de aprendizaje yo establecí que tras el curso, el alumno será capaz de cambiar el mundo. Y en mi calendario veo que tenemos un curso de seis meses. Es imposible. Entonces necesito hacerle ajustes, ya sea a, a mi calendario o a mis objetivos. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la evaluación. Si yo me comprometí con los alumnos a que ellos conmigo van a aprender a caminar, va a ser muy injusto para ellos que en la evaluación les mida si ya saben correr. ¿sí? A eso nos referimos con alineación o congruencia o consistencia entre elementos. Este es un clásico de todas las modalidades educativas y en el medio digital no puede llegar a faltar. Utilizar estrategias de aprendizaje activo. Si yo como docente me comprometo contigo, alumna, a que aprenderás a nadar, de nada sirve que te comparta mil horas de contenido sobre natación. Si no te metes al agua, no podemos esperar que aprendas a nadar. Por lo tanto, el diseño de las actividades es fundamental. Estas deben obedecer a los objetivos de aprendizaje o competencias, deben graduarse de menor a mayor dificultad, Dosificarse de manera espaciada en el tiempo significa que de nada sirve que ponga a los alumnos a hacer en una sola semana todo lo que no hicieron en todo el mes. Las actividades además tienen que ir acompañadas de suficiente, constante y oportuna retroalimentación y en la fase de diseño lo que tenemos que asegurarnos es de establecer estos criterios e indicadores que nos permitirán después orientar nuestra retroalimentación. Por último, pero no menos importante, es el establecimiento de espacios y actividades para el cuidado de la comunidad. El hecho de que tengamos que valernos de la tecnología para enseñar y para aprender no significa que tengamos que despojarnos de esa parte tan importante de nuestra humanidad que busca crear lazos, establecer, consolidar, cultivar, este, vínculos afectivos y sobre todo en los eh, cursos digitales hay un componente motivacional muy importante en esto de crear esta sensación de pertenencia al grupo. Se puede lograr a través de foros de discusión específicamente diseñados para este propósito, podemos utilizar eh, redes sociales o simplemente diseñar actividades académicas en foros de discusión este, con el uso de dinámicas de grupo que favorezcan esta apertura eh, o ambiente de camaradería.